Hoy, en Proyecto Inframundo, tenemos 8 teorías conspirativas que resultaron ser ciertas. Además, el audio de John Stone. Sacrificio colectivo o muerte masiva. Quédate porque estás en Proyecto Inframundo. ¿Cómo estás? Y te doy la bienvenida a otra edición más de Proyecto Inframundo. Como siempre, te agradezco tu preferencia y todo lo que se lleva. Gracias por suscribirte a mi canal de YouTube y escucharlo en Spotify. Pues hoy vamos a hablar de unas cuantas teorías conspirativas que resultaron ser ciertas. ¿Esto por qué ocurre? Eh, la verdad es que... La vida siempre está llena de teorías conspirativas, algunas muy locas, algunas que resultan ser verdad y otras tan increíbles que por su naturaleza no podrían ser verdaderas. La primera, la que tengo aquí hoy, es esta. La CIA usó eh, psicodélicos para condicionar mentalmente. Eh, muchas historias, entre ellas, entre control mental, entre... Eh, dispositivos eh, Teorías conspirativas El MK Ultra eh, Varias Incluso OVNIs que de, También vamos a hablar de eso más al rato eh, Existen varias historias eh, La CIA Que es la central de inteligencia de los Estados Unidos eh, No es un santo De <ríe> la preferencia de muchos Al contrario eh, Una de las más conocidas Es la del proyecto MK Ultra Realizado entre los años 1953 y 1964 Dicho ensayo consistió en la realización de 150 experimentos con personas, con seres humanos A los que se les administraron drogas psicodélicas en proceso de investigación sin ningún tipo de convencimiento al parecer el objetivo final era desarrollar sustancias que les resultaran útiles en la lucha contra la Unión Soviética, por ejemplo utilizando sueros de la verdad para tomar condiciones o así poder hacer que las personas hicieran lo que ellos quisieran, introduciendo recuerdos artificiales y reacciones inconscientes. Eh, muchos de esos detalles aún no existen eh, Ya que se destruyeron la mayoría de las pruebas Solo se conoce que uno de los participantes murió Y otro tuvo que ser hospitalizado Pero el alcance podría haber sido mucho mayor En esos años en los que estos conflictos bélicos existían Era muy común escuchar esta clase de historias eh, Escuchar que muchos, eh, muchos recuerdos tal vez eran falsos Incluso hasta ahorita Tal vez mucha de la historia fue cambiada. Continuamos con el segundo porque este, este es un favorito de muchos, <ríe> eh, la tabaca, las tabacaleras ocultaron que el tabaco mata. Hoy en día si una persona decide fumar no lo hace engañado ya que... Por lo general las cajetillas tienen estas hermosas postales de ratas, de personas sin dientes, personas que han llevado el tabaquismo al extremo. Esto, eh, incluso campañas televisivas, anuncios, eh, pero esto tiene muy poco tiempo, ¿sabes por qué? ya que por allá de los años 60 era lo más frecuente ver anuncios en los que se anunciaba que el tabaco era algo bueno y que de paso era algo que te distinguía como una persona fuera de lo común. Más tarde la ciencia sacó conclusiones sobre los daños ocasionados por el tabaco y las marcas vendedoras de cigarrillos se vieron obligadas a ser menos directas, pero sin dejar sus tácticas de un lado. Por ejemplo, empezaron a hacerse frecuentes mensajes subliminales en el cine sin hacer alusiones directas. Hoy en día las marcas están obligadas a avisar a sus compradores los peligros de fumar. E incluso en el 2006, sin, eh, una jueza estadounidense acusó a las tabacaleras de conspiración. Desgraciadamente, el daño ya estaba hecho y miles de personas en todo el mundo han muerto a lo largo por culpa de algo que se les vendía como saludable. De hecho es curioso porque en muchos casos aún los doctores eh, y eso por ahí de los años 50, 60, eh, para el embarazo mandaban dos cajetillas de cigarro, esto con la finalidad de relajar a la madre y a la vez relajar al bebé, entonces era una cajetilla para ella y una para el bebé, dos cajetillas de cigarro al día, ahora imagínate no fue una, fueron varias Es muy fuerte Y eso de nuevo nos habla De cómo Las grandes marcas nos ven como números Nos ven como números Nos ven como estadísticas Lejos de vernos como personas Que sienten que sufren Pero bueno Continuamos porque hubo un incidente eh, Similar al tabaco esto fue con el azúcar. De hecho, hace unos cuantos años se publicó un estudio en el que se analizaba una serie de actos bastante poco éticos, eh, ocurridos en, lo, en los años 60 y 70. Estaría muy bueno tener un programa sobre eso. Eh, puede que salga el próximo capítulo. Eh, por aquel entonces, hubo varios estudios con el fin de investigar ¿Qué factores de la dieta podrían influir en el desarrollo de trastornos en el corazón? En un principio los dos candidatos principales eran los azúcares y las grasas saturadas, pero pronto el azúcar fue descartada, dejando la grasa como única culpable de todos los males del consumidor. Varios científicos, eh, entre ellos una editora de la ciencia, revista Science, y un profesor de Harvard habían confirmado esto. E incluso alegaron que una dieta baja en grasas permitiría aumentar el consumo de azúcares sin riesgo para la salud. Con los años, después de que nuevos estudios realmente eh, de gente que no fue comprada por marcas de, de cosas que utilizan azúcar... Eh, hubo cambios y entre ellos la fundación para la investigación del azúcar que esta podría haberles eh, subvencionado sus investigaciones a cambio de un informe positivo entonces es, es curioso porque siempre eh, estas marcas estas grandes compañías de nuevo son capaces de pagar por por dejar que se consuma que de hecho aquí en México ya no existe ese problema no porque ya lo, lo seguimos como si nada de hecho ya hasta es raro es muy extraño a veces encontrar una casa que no tiene un refresco eh, de hecho ya estamos tan acostumbrados a altas cantidades de azúcar que en ocasiones no quieres consumirlo pero el mismo cuerpo te lo pide, te lo exige. Eh, está curioso, ¿eh? Como ves. Bueno, continuamos porque el gobierno de los Estados Unidos sí investigó a los ovnis. Eh, muchos eh, fanáticos de las teorías conspirativas de la zona zonas 51, el área 51, eh. Uno de, uno de los temas favoritos son los ovnis, o sea, los objetos voladores no identificados. Eh, desde lo que aseguran haber visto alguno de lejos, hasta los que creen que han podido ser abducidos, son muchas las personas que creen este tipo de fenómenos. Lo cierto es que hasta el momento eh, no había ninguna teoría científica que los apoyara, ya que como sabes, hace un año la NASA confirmó de verdad la existencia. De seres de otros mundos Fue... Fue eh, fue confirmado a secas Y eso porque muchos de los... Eh, ¿Cómo se dice? Muchos de los... Eh, de las investigaciones eh, Fueron... Desclasificadas O sea que ya no era material clasificado Hace poquito Eh... Se sacó a la luz la existencia del programa de identificación de amenazas aeroespaciales Una iniciativa cuyo fin era detectar posibles objetos voladores Y ante la inexistencia de resultados terminó siendo abandonada Eso, al menos eso es lo que dicen Porque si algo es cierto es que los Estados Unidos tienen de todo Tienen recursos para todo Algo que se me hace muy impresionante es que incluso tienen... Eh, tienen programas, tienen... Saben cómo reaccionar, de acuerdo, así llegara a haber si llegar una invasión de zombies, una invasión de... de cualquier país. Estados Unidos era el Batman de los países, hasta hace poco. Continuamos, científicos nazis fueron reclutados por los Estados Unidos, con los campos de concentración llenos de una población humana indefensa y sometida a caprichos. Alemania permitió a sus científicos realizar experimentos fuera de toda ética. Algunos terminaron siendo juzgados en la corte de Nuremberg. Después de la victoria de los aliados, muchos de estos investigadores abandonaron sus carreras, pero otros fueron captados rápidamente por Estados Unidos y la Unión Soviética. Una nueva residencia y nuevas carreras, especialmente si su especialización era la física nuclear la tecnología más codiciada de la época. Un ejemplo conocido es el de Werger Von Braun, un ingeniero mecánico y aeroespacial que terminó nacionalizándose como estadounidense después de que la NASA lo fichara para el diseño de sus cohetes mediante la operación Paperclip, ordenada por la Casa Blanca. Como es, De hecho, es, es eso es cierto. Eh, hay películas que lo muestran como broma, eh, digamos... Un ejemplo, <risa> la película del Capitán América, esta en la que sale. Esta en la que sale este. Chris Evans, el científico era alemán. Que de hecho se había llevado su investigación, que era alemana, bueno, Estados de Alemania, pues, y la trajo a Norteamérica. Entonces este pues ahí he estado de hecho es algo curioso que lo traten siendo que Estados Unidos siempre ha sido un país muy xenófobo eh, para los que no sepan la xenofobia es miedo a o miedo o repulsión o aversión a personas de otros países a personas pues que vienen de otros lados entonces es curioso que Estados Unidos sea un país tan xenófobo pero a su vez casi todas eh, sus innovaciones, sus grandes descubrimientos vienen de científicos extranjeros. Es curioso. A ver si no nos desaparecen. Continuamos porque este, este es bien curioso y de hecho creo que este no lo conocías. El agua contaminada que te cambia de sexo, al menos a las ranas. El periodista y locutor de radio estadounidense Alex Jones es sin duda uno de los máximos defensores de las teorías conspirativas de este país. Uno de ellos eh, ya que él defiende eh, un supuesto ardid del gobierno para convertir a los ciudadanos o cambiarlos de sexo adulterando su bebida. Según él, se vierten en las aguas de los ríos sustancias tóxicas que convertían a las ranas de sexo. Y, si en, y en realidad ocurre por el estilo. Según un estudio llevado a cabo en 2010 por investigadores de la Universidad de Berkeley, algunos químicos contaminantes como el pesticida atracina afectan el sistema endocrino eh, de una de cada 10 ranas, provocando en los machos, la secreción descontrolada de estrógeno, esto los convertiría básicamente en hembras que incluso eran capaces de poner huevos. Por supuesto, esto no tenía nada que ver con el concepto de la transexualidad que se da entre humanos, cosas diferentes... Eh, pero no es tampoco el único caso de un químico que cambia de sexo a una especie animal. De hecho es bastante común también entre camarones y peces payaso, pero no existe el más mínimo indicio de que las aguas contaminadas puedan afectar del mismo modo a todos los seres humanos. Este punto que estamos a punto de tomar es un poco más complicado y es con mucho respeto, digo... Es un punto que ya fue comprobado Y de nuevo es con mucho respeto Y el fin nada más es el dar a conocer ¿no? El gobierno, el gobierno de los Estados Unidos <ríe> Experimenta sobrepoblación afroamericana Afortunadamente hoy en día Los principios de la bioética son una autoridad A la que deben obedecer todos los científicos Antes de poner en marcha un ensayo clínico que conlleve con la participación de seres humanos, sin embargo, hace años los investigadores obraban libremente, muchos de ellos dejando la moralidad de lado. Uno de los ejemplos más escalofriantes es el del caso Tuskegee, un estudio sobre sífilis desarrollado en 1932, que contó con la participación de 600 hombres afroamericanos como sujetos de prueba. El fin del experimento, desarrollado por el Servicio de Salud Pública Estadounidense, era comprobar el progreso natural de una enfermedad venérea. Tratándose de una comunidad empobrecida del estado de Alabama, en donde eran vigentes las leyes de segregación racial, de nuevo estamos hablando de 1932. Eh, se les dijo que serían tratados de forma gratuita, pero se les inyectó un placebo y no se puso ningún control al desarrollo del trastorno. De hecho, ni siquiera después de que la penicilina fuera aceptada como tratamiento, eh, seguro se les hizo llegar la noticia, por lo que muchos terminaron muriendo entre terribles sufrimientos. Continuamos, este siguiente punto es, o se llama así, <ríe> alcohol envenenado por las autoridades. En los años 20, en pleno desarrollo de la ley seca, el gobierno de Estados Unidos no conseguía poner freno a lugares clandestinos de venta de alcohol. Por eso, optaron por aumentar en estas bebidas las dosis de metanol, una sustancia usada en licores adulterados que puede resultar bastante venenosa en grandes cantidades. Un químico contaba a The Times que por aquel entonces que el objetivo era desalentar a los bebedores, pero ni siquiera eso fue suficiente, por lo que muchos terminaron cayendo enfermos e incluso muriendo. Afortunadamente la legislación vigente en las temáticas tratadas en la lista impedirían que día de hoy eh, pudiesen poner en marcha este tipo de desagradables sucesos. Por eso ya solo se representa un recuerdo de lo retorcida y cruel que puede llegar a ser la mente humana. Wow eso, eso es cierto De hecho yo recuerdo Digo no estaba ahí Pero es bien sabido que Hace mucho estaba prohibido el alcohol Entonces No le ponían alto no, no podían ponerle alto a la venta Entonces esto que hicieron Fue justamente para evitar Que la gente siguiera consumiendo Ahora muchas veces lo que Y lo que más me impresiona Es que casi siempre está Por un... Este... ¿Cómo se dice? Está llevado por un interés. Por un interés... Eh, más allá de lo que... De lo que podría ser, digamos... Una, este... Un interés público. Sino más bien un interés monetario. Es... Como la de las tabacaleras. Las tabacaleras siguieron con lo suyo. ¿Por qué? Porque... No querían dejar de vender cigarrillos porque implicaba una pérdida mucho muy mayor. También ocurrió con el azúcar, ocurre con el azúcar, ocurre con las grasas y también ocurre con el alcohol. Mi pregunta es, ¿se dejó de vender el alcohol eh, ilegal para que Estados Unidos vendiera su propio alcohol? ¿Nos quitamos a los pequeños proveedores para ser grandes proveedores y ser uno de los países más grandes? Eso te da mucho que pensar antes de dormir. <risa> Vamos a continuar porque este, este es un suceso por demás curioso. Eh, muy pocos lo conocen. De hecho, es uno de los grandes favoritos de las personas que estudian eh, la mente humana. Eh, hay un audio... Que bueno por su naturaleza mmm, No te voy a poner completo ya que dura 44 minutos Te voy a poner una parte Que incluso esa pequeña parte puede ah, resultar un poco fuerte eh, Esta historia o bueno esta realidad es muy fuerte Es... De hecho, incluso tendría que escoger mis palabras con mucho cuidado. Johnstone es conocido por tener uno de los... Esto empieza aquí con el Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de secretismo y siempre liderada por una persona llamada Jim Jones. Jones fundó el Templo del Pueblo en su natal Indianápolis, en Indiana. En la década de los 50 con la idea de juntar ideas socialistas perseguido en aquellos años en una comunidad donde no existían fronteras de raza o nacionalidad. Pero gran parte del atractivo de captar miembros era de un discurso seductor de Jones, entre ellos había un... bueno, parte del... Este, del discurso es este había un canto dentro de las celebraciones del templo que decía nunca escuché hablar a nadie como habla a él, desde que nací nadie me habló de esa manera agregó Hugh Forston un ex miembro del templo del pueblo en un diálogo con PBS y en esa fascinación pronto se convirtió en la lealtad que se convirtió en fanatismo mientras continuaban agregando seguidores a su comunidad que algunos calificaban como culto. Su forma de llevar las cosas eh, iba haciendo que se lograran hacer de algunos enemigos. Primero que se tuvo que mudar de Indianápolis a San Francisco por la cantidad de seguidores. Pero allí, eh, de nuevo, a pesar de contar con el apoyo de personalidades como Harvey Milk, decidió emprender otro camino. En 1957 esa ruta lo llevó a Guyana, una excolonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde decidió fundar una localidad en la que se viviera el ideal forjado en el interior del pueblo, del templo del pueblo. Se llamó Johnstone. Todo parecía encajar, casi 900 personas. Adeptos, casi 900 personas viajaron desde California hasta Guyana. Se construyeron casas, se estableció una comunidad que muchos de quienes en ella viv eh, vivieron no dudaron de describir como un paraíso, un paraíso socialista. Se crearon granjas comunitarias que proveían gran parte del suministro de comida de Johnstone y los que faltaban eran traídos de Georgetown, la capital de Guyana. Gracias a un acuerdo comercial con el gobierno del país. Pero poco a poco la personalidad de Jones, o sea el director de esta, esta secta, empezó a volverse más errática. Entre ello la práctica de noches blancas. Las noches blancas, eh, de acuerdo al relato de las investigaciones reveladas por el FBI... Jones creó lo que se llamaron las noches blancas, en las que se simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias. En esas jornadas comenzó a mencionar acusaciones como traidores y cerdos capitalistas para describir sus supuestas amenazas de la CIA contra su paraíso. Durante estas noches blancas Jones le daba a los miembros cuatro opciones, huir a la Unión Soviética, hacer cometer un suicidio revolucionario o quedarse en Johnstone para luchar contra los invasores eh, o huir hacia la selva. Esta acción fue calificada como lavado de cerebro y de hecho es curioso cómo poco a poco empieza a juntar sus ideas, que de por sí desde el principio ya estaba esta, ya estaba este... Esta constante, ¿no? Desde el momento en el que pones a una asociación o pones a una... Pues sí, la CIA. Eh, la pones como un enemigo que está buscándote. Eh, pues hace que te sientas encerrado, que te sientas solo. Entonces el señor y creó una... Creó una, una pirámide y se puso hasta arriba. Diciendo, poniéndoles la idea de que él era el único capaz de lograr ayudarlos entonces entre todas las opciones que les daba era unir huir perdón a la unión soviética eh, un suicidio revolucionario quedarse en johnstone eh, John perdón para luchar contra los invasores o huir hacia la selva o sea esas eran tus cuatro opciones en aquellos años eh, la unión soviética era cuestión era una cosa ...que le temían mucho los norteamericanos, que le temían muchísimas personas... ...claro, tal vez estas historias eran alimentadas por el mismo gobierno... Eh, ...huir hacia la selva tampoco era la mejor opción... ...entonces las personas que creían que tenían la, el control... ...la verdad es que solo estaban escogiendo entre horribles eh, ideas... En octubre de 1978, las denuncias sobre abusos en John Stone alcanzaron los oídos del representante de la Cámara por el Estado de California. En relatos, en esta parte de la historia se torna turbio, ya que de acuerdo al testimonio de los pocos sobrevivientes, el 18 de noviembre el congresista Ryan concluyó su visita a John Stone, antes de salir en una avioneta rumbo hacia Georgetown invitó a las personas que quisieran irse con él de regreso a Estados Unidos unos pocos de los miembros del templo del pueblo aceptaron la invitación y salieron con la comitiva que incluía a tres periodistas pero a mitad de camino varios de ellos sacaron varias armas y comenzaron a disparar contra Ryan y los demás o sea simplemente no los dejaron salir, no los dejaron regresarse y ya desde ahí tal vez, tal vez podría ser un punto de... Un punto de quiebre. Eh, poco a poco veían como la cordura del líder de esta secta empezó a colapsar. Y empezaron a ver más de estas conductas extrañas. El líder mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad de Johnstone, reiteró que las amenazas al paraíso eran reales, que había que hacer una revolución de muerte. En palabras de él, por el amor de Dios, ha llegado el momento de terminar con esto. Se pueden escuchar en grabaciones en estado de casi delirio, grabación que estamos a punto de escuchar. Entonces lanzó la frase premonitoria de la muerte Hemos obtenido todo lo que hemos querido en este mundo Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados Acabemos con esto, acabemos con esta agonía Las secretarías y enfermeras que trabajaban en Johnstone Comenzaron a entregar, a entregar perdón, frascos llenos de cianuro La gente las bebió, eh, se los dieron también a los niños y a los bebés más de 900 personas se desplomaron dentro del enorme kiosco de madera y sus alrededores. Jones, el líder de esta secta, fue hallado también muerto, pero no había sido eh, envenenado por el cianudo, el cianudo, el cianuro, sino él murió por el disparo de una escopeta. Ahora que conoces el contexto de este audio que estás a punto de escuchar, eh, te voy a poner lo más que se pueda eh, nada más, eh, ten en cuenta que lo que estás a punto de escuchar son los últimos momentos de la vida de 900 personas, entre ellas niños, eh, mujeres y personas que creyeron que podían seguir a cualquier persona esta persona que logró hacer que 900 personas tomaran cianuro con el fin de trascender a otro plano y evitar que los enemigos de este hombre fueran por ellos. Eh, entonces vamos a escucharlo. Te voy a poner una parte de el principio para que escuches la cantidad de personas que se escuchan. To, to sit here and wait for, for the catastrophe that's going to happen on that airplane, it's going to be a catastrophe. Almost happened here. Almost happened. The congressman was nearly killed here. ...for making me strong, to stand with it all and make me ready for it. I'm going to do All the two is taking a drink to take to go to sleep. That's what death is, sleep. But I'm tired of it all. Ok, pues como eh, es... Es fuerte, es muy impresionante porque la mayoría de personas siguieron a este hombre sin cuestionarse. Eh, en realidad es, es bastante intenso si te pones a pensarlo porque cómo es posible dónde quedó esa identidad, dónde quedó... Y cómo se lo creyeron, en realidad es bastante fuerte. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Como siempre, es un gusto estar contigo como cada ocho días. Recuerda que puedes escucharlo completamente gratis en YouTube con imagen. Eh, también pues hay unos elementos ahí que apoyan al relato. En YouTube. En, in, en Instagram, eh. En Instagram, ins Fab, ya que andamos ahí. Y en. En Spotify puedes escucharlo. Eh, como los podcasts de Fab. Viernes los Podcasts de Fab, las notas más virales de la semana. Jueves Proyecto Inframundo eh, y los lunes Amigos y Parejas. Si no tienes Spotify, no es necesario que lo contrates. Puedes nada más buscar los Podcasts de Fab en cualquier buscador de Internet, ya sea Google, eh, Google Chrome, Internet Explorer, eh, el que tú quieras. Y el material está ahí. Este material es gratis, es completamente gratuito. La idea es darnos a conocer. Entonces, eh, a cambio de eso, te pido que te compartas, que lo suscribas, que, le comentes, que lo comentes, que lo compartas también otra vez, ¿por qué no? Eh, entonces, esto fue Proyecto Inframundo. Recuerda, no confíes en nadie.